Fue apresado por miembros de la Policía Nacional en medio de operativo, Ángelo Mercedes Hinojosa, presidente en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tras ocuparle 21 porciones de cocaína y dos porciones de marihuana, además una balanza, un celular, dinero en efectivo, esto según un informe ofrecido por la institución del orden. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.